Que reúne los ensayos ganadores de la convocatoria organizada por la Secretaría Ejecutiva de Caso y los centros miembros de Centroamérica. Los 16 aportes que componen este libro colectivo reflexionan desde las perspectivas críticas sobre el bicentenario de la independencia de cinco de los siete países que conforman la región, abordando múltiples dimensiones desde los modelos de acumulación y las políticas públicas hasta los procesos de movilidad humana, las exclusiones y las luchas históricas de los pueblos. Este libro aporta la comprensión de los factores que determinan las condiciones actuales de la región y las potenciales rutas de su desarrollo. Estamos muy contentos en presentar este libro, sobre todo porque fue fruto de una convocatoria abierta con la cual han trabajado muchísimo todos los miembros del Comité de la Región y todos los participantes. Muchas gracias a todos por estar acá y les cedo la palabra. Bueno, en, nos, nos acompañan a la mesa ya parte de, la, de las personas que aportaron para, para este libro, a quienes les agradecemos mucho estar acá con nosotros y poder eh, compartirnos. Voy a, bueno, tengo bastantes nombres aquí, pero vamos a ver si ya, si vamos dando la palabra. Pero quien está con, a mi lado, Ana Silvia Monzón. Placer, sí. Bueno, tengo también acá a Cristina Sánchez Parra. Listo, eh, Diana Elías, ¿no? No. Edgar Baltasar Landeros, Emanuel Pontones Roldán, Laura Carlsen, Leslie Lemus, y bueno, también está Rodolfo Calderón Omaña. Bueno, adelante. Sí. ¿Sí? Sí. Ah, muchas gracias. Bueno.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 Gracias. Continuamos, vamos en este orden. Eh, Leslie, ¿verdad? Sí, muy bien, adelante. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Gracias por el espacio. Hago una aclaración en mi filiación. En el programa parece que soy de la UNAM, tengo un pedacito de corazón puma, pero en realidad en este momento mi filiación es el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Soy guatemalteca, centroamericana nacida en Guatemala, eh, y... Quisiera hacer algunas consideraciones sobre el trabajo que yo presenté para este libro, para este concurso. La verdad es que eh, me satisface que esté ese trabajo en este libro por dos razones. Eh, una, porque creo fervientemente en que es necesario reflexionar el trabajo no como un tema, sino como una dimensión constitutiva de las relaciones sociales. Eh, en cualquier sociedad, y en Guatemala en particular. A continuación voy a argumentar. Eh, el texto que yo propuse se llama Laberinto de Explotación, Improntas Históricas en la Configuración de las Relaciones Laborales en Guatemala. Eh, y quise decir el título porque dentro de ella contiene eh, lo que estoy intentando explicar, una suerte de, pues eso, de laberinto sin salida eh, que se va reformulando, que va que va tomando nuevo, distintos carices en distintos momentos históricos. Y como bien decía Ana Silvia, hay que preguntarse de dónde viene esto, ¿no? Eh, y, y también con una pretensión analítica, que es no imputarle categorías del presente a relaciones que tienen una data bastante anterior. Eh, otra aclaración que me gustaría hacer es que yo no estoy diciendo algo enteramente nuevo. Eh, mi referente principal es el trabajo de Juan Pablo Pérez Sainz, condensado fundamentalmente en el libro Mercados y Bárbaros, tampoco es un resumen lo que estoy haciendo, a continuación voy a, voy a tratar de explicar. Mi argumento en el texto básicamente es que las relaciones laborales en el país se han conformado a partir de tres grandes improntas, y hago esa, eh, ese énfasis, son improntas, No estoy hablando de etapas eh, como si pudiéramos diseccionar la historia en rebanadas, sino hay lógicas que van constituyendo inercias. Estas improntas me refiero a eh, aquella que se originó en eh, la configuración del Estado-Nación y el proyecto de inserción capitalista de las élites en el siglo XIX, a la que en mi trabajo yo llamo una reformulación de los mecanismos coloniales de organización del trabajo y la producción, que básicamente consiste en en un esquema autoritario de relaciones, en donde no hay un reconocimiento de derechos, pero tampoco de la condición laboral en sí misma. Eh, el signo más eh, claro de esto es que no, no se dio la salarización de, eh, de estos grandes contingentes de trabajo, que es como el signo de la modernidad de las relaciones laborales. Y fundamentalmente estamos hablando de fuerza de trabajo de origen indígena maya, y, y esto es está en el ADN de una sociedad como la guatemalteca profundamente racista y el racismo no entendido como discriminación, sino en este caso como explotación. La segunda impronta a la que me hago a la que refiero es el surgimiento de un espacio limitado y acotado de derechos a los que en mi trabajo llamo ciudadanía laboral y que alcanzó para ciertos sujetos laborales fundamentalmente aquellos en las zonas urbanas o el empleo público, pero ese siempre fue un espacio muy reducido de, de toda la sociedad y, en general, de la organización de las relaciones laborales. Eh, y que accedieron pues empleos protegidos, esto que conocemos como eh, la seguridad laboral, la seguridad social, eh, los derechos de estabilidad, entre otras, el reconocimiento del de salario, por supuesto, y de otro tipo de garantías que desmercantilicen la relación de trabajo. Y una tercera impronta, que es la que observamos mucho más en el presente y que con frecuencia nombramos lo que vemos con esas categorías, que tiene que ver con los procesos de precarización laboral contemporáneos. Aquí me gustaría, eh, bueno, en el marco de las políticas de liberalización económica y ajuste estructural, ¿no? eh, mi argumento es que todas estas improntas están conviviendo en la, en la configuración de las relaciones laborales actuales no hay pasado, no hay presente, eh, decía yo como rebanado, sino hay que examinar caso por caso, yo este texto lo escribí a propósito de un estudio de caso, que es el empleo docente en Guatemala, eh, pero que aplica como un marco de interpretación más general, no soy historiadora, soy socióloga, pero que hay que dotar eh, de interpretación histórica lo que vemos en el presente, Esa era, ese era el objetivo de este texto. Eh, y en cada caso vamos a, hay que rastrear las pistas de cada una de estas improntas. Eh, básicamente, uno de los argumentos de los que yo parto es que no se puede precarizar aquello que no se protegió. Y si estamos hablando de un mundo de relaciones laborales que fundamentalmente se protegió de forma muy acotada y muy reducida, cuando estamos ante violaciones de derechos humanos, explotación laboral y económica, tenemos que pensar en cuál es ese origen histórico y pensarlo a partir de otras categorías o cómo se combinan con estas. Voy a tratar de dar algunos ejemplos. Eh, pues eso, ¿no? se necesita precarizar lo que ya está desprotegido. Ahora mismo puedo pensar en el ejemplo de cómo se ha organizado eh, la explotación de palma africana en el norte del país, en un contexto de despojo de tierras, en un modelo de colonato, eh, digamos, ahí hay una mezcla de elementos neocoloniales de organización del trabajo con, eh, digamos, globalización o actividades de inserción eh, económica globalizada. Y, pues, donde básicamente se reformulan figuras, que no necesariamente, como el, el, el pago a de destajo, por ejemplo, el no reconocimiento de salarios, el no reconocimiento de derechos, eh, no pasa por la idea de precariedad, de precarización laboral, sino más bien de esta reformulación de las formas coloniales. Eh, ¿Qué implica que una sociedad se configure en las relaciones laborales de esta manera? Es que cuando ocurre el repliegue, donde, allá donde sí ha habido protección y sí ha habido reconocimiento de derechos, cuando se produce un repliegue, eso necesariamente se va a traducir en que se exacerban los mecanismos de exclusión y, por supuesto, de explotación eh, de la mayor parte de, de la población y de la fuerza de trabajo. El no reconocimiento de derechos y la impunidad también. Eh, eso sigue pasando mucho en el mundo del trabajo agrícola. Y, y bueno, y también hay un... Una expresión extrema, diría yo, no, y no solamente es idea mía, decía, eh, tengo otras referencias, la propia expulsión de grandes contingentes, de jóvenes sobre todo del país, eh, es también una expresión de, de esta configuración de relaciones laborales, es decir, un fenómeno muy contemporáneo, en realidad tiene una raíz histórica muy profunda y, y es a eso lo que intento argumentar acá y lo dejaría por acá. Muchísimas gracias, eh, Leslie, por eh, presentarnos su aporte en el libro. Bueno, continuamos con nuestro compañero. Sí. Adelante. No, que ah, okay, perdón. Eh, yo soy Emanuel. El, el aporte que tengo en el libro eh, toca el tema de la migración y sobre todo el Triángulo Norte de Centroamérica, enfocado en Honduras, en Guatemala y en El Salvador. Y lo que busca visibilizar es cómo eh, se trata los sujetos que migran principalmente del Triángulo Norte de Centroamérica, son sujetos aprisionados en la miseria por condiciones estructurales. ¿No? son sujetos que producen y sostienen la riqueza del primer mundo y cuando hablo de riqueza no me refiero a cuestiones únicamente económicas sino también a cuestiones que tienen que ver con la condición de humanidad ¿No? son sujetos que están deshumanizados o de alguna forma participan en, bajo esa concepción ¿No? son sujetos que están en la marginación y en la etnicidad y esa etnicidad eh, está puesta en el tercer mundo que sería en el territorio centroamericano y que están sometidos por las violencias del Estado, del mercado y, por supuesto, de las maras. Son sujetos que están pensados por el propio mercado, ¿no? por el primer mundismo también, lo diría yo, eh, pues, para fungir como materia prima viva destinada a la pura ganancia, es decir, no destinar ningún recurso en ellos, son sujetos considerados para la hiperexplotación, para la desechabilidad y la desechabilidad tiene que ver, por supuesto, con estar expuestos a la muerte. Es decir que estos sujetos forman parte de un sector de la población destinada y signada para morir, para ser asesinados. Y entonces, bueno, eso a grandes rasgos es una de las, eh, digamos, de las propuestas del trabajo con el que participo, y es una de las razones o de las varias razones por las cuales los migrantes eh, deciden eh, pues migrar. Eh, bueno, me gustaría dejarlo hasta ahí, no, no quiero este, abusar mucho de la palabra, pero eh, para concluir, únicamente me gustaría leer la parte final eh, de la aportación que habla en el libro, que dice, para concluir… Eh, que, bueno, antes una digresión. Eh, me parece que esa conclusión no solo trata de eh, visibilizar lo que está produciendo, lo que busco que produzca mi aporte, sino que es algo con lo que aporta el material entero. ¿no? Y entonces dice, para concluir, este trabajo es un trabajo político ya que debe el aspecto silenciados y esencializados en la distribución de la riqueza, lo que tiene que ver con la economía y con la humanidad, y con ello apunta hacia la justicia, pero no en términos liberales, que hacen referencia a las leyes, sino como menciona Derrida, o Jacques Derrida es el autor que utilicé, ¿no? como una cuestión del don de dar la justicia, de reconocer que la vida de ciertos sujetos ha estado marcada por ya no estar y todavía no estar en la riqueza del mundo. Sería eso. Gracias. Muchísimas gracias a Emanuel Portones Roldán. Él es de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Y bueno, damos la palabra ahora a nuestra compañera... Eh, Laura, ¿verdad? Sí, Adelante. Sí. Buenos, buenos días a todos y todas. Es un honor estar aquí. Y también, como decía Ana Silvia, muchas felicidades a los y las coordinadores de este libro porque sí fue un momento difícil para todos, ¿no? Pero yo creo que sirvió mucho, primero porque... Eh, con el Bicentenario, había muchas reflexiones que empezaron antes, mucho antes. Y en ese momento, cuando todo parecía un caos, la oportunidad de concentrarnos, por lo menos en mi caso, y, y de ordenar un poco estas reflexiones, eh, fue, fue un buen espacio en, en un tiempo muy difícil. Entonces, pues nosotros nos enfocamos en este capítulo, que se llama, tiene un título largo, que se llama Defensoras de Tierra y Territorio, Resistencias contra el Extractivismo y Visiones hacia un futuro igualitario post-extractivista. No, pues nos concentramos en tres preguntas básicas. Eh, la parte histórica es que pues, se centraba en, en términos del extractivismo, una característica central del colonialismo. ¿Qué, ¿Qué ha cambiado y qué no ha cambiado? Cuando vemos la situación en Centroamérica hoy, debería decir, yo estoy aquí en la ciudad de México y trabajamos en un equipo que es en Honduras, Guatemala y México que se llama Jazz Mesoamérica, asociadas por lo justo. Teníamos algunos mapeos de en Honduras y en Guatemala de los proyectos extractivistas, sobre todo donde existen resistencias, en ese caso resistencias, bueno, en todos los casos resistencias con, con un componente muy fuerte del liderazgo de mujeres. Entonces, nos preguntamos cómo se expresa el extractivismo hoy, dónde se generan las resistencias y cómo y por qué se organizan y cuáles son las perspectivas mediante las cuales se pretende romper estos ciclos viciosos de saqueo y conflicto que ha caracterizado la economía de la región en los últimos 500 años eh, a base de, eh, de estas preguntas eh, tomamos el material que teníamos que no se había publicado ni, ni sistematizado eh, de los mapeos en 2018 que se hizo en, en honduras viajando por todo el país y registrando los proyectos y también en, más reciente en, en Guatemala. Lo que encontramos, primero algunas definiciones eh, que, que probablemente todos, todos ya conocen, pero lo mencionamos muy brevemente, de lo que es el extractivismo, de la lógica de, de esos proyectos de gran escala, mayoritariamente con un componente de inversión extranjera, eh, impuestas en, en tierra y territorio, en muchos casos indígenas, y que, que en nuestra región, por lo menos, son comúnmente eh, la minera, la petrolera, la hidroeléctrica, las industrias madereras y agrícolas, y también de monocultivos, de banano, de piña, de aceite de palma, no, estos ya son… Y, y también mucha gente ya habla del extractivismo de conocimiento tradicional, de medicina tradicional, extractivismo espiritual y cultural, que eh, en este mundo en que se está mercantilizando todo también uh, se ha vuelto un problema muy fuerte para las comunidades. Esto se da en el marco de la, del Tratado de Libre de Comercio, de Centroamérica y, y que crea una serie de condiciones para este nuevo auge, porque estamos frente, sobre todo cuando lo vemos desde esta perspectiva histórica, estamos frente a una, un auge, una ofensiva muy fuerte por parte de las industrias extractivas que está causando estos conflictos, estas resistencias que lamentablemente eh, se conviertan en conflictos cuando se enfrentan a, las, a la represión por parte del Estado y por parte de las empresas extractivistas, cuando las comunidades, los pueblos, la gente defiende a su tierra y su territorio. Esto es otro componente, otra característica muy fuerte de, las, eh, de la industria del extractivismo, que es la violencia. Casi siempre los proyectos van acompañados con la violencia en nuestra región, por lo menos. Muy rápidamente, para hablar de algunos de los resultados de los mapeos, que siguen siendo importantes para el estudio y también para la construcción y el apoyo de movimientos en defensa de los derechos y de la tierra y territorio que acompañamos en la región. En, en Honduras es una situación eh, o fue una situ situación porque ha cambiado con estas elecciones muy particular, ¿no? en que se convergen unos factores que contribuyen al auge del extractivismo a dar privilegios y a favorecer a las empresas nacionales y transnacionales, que son el golpe de Estado y la falta de instituciones democráticas, la corrupción, las alianzas con el crimen organizado, la represión por parte de, de una, un esquema de militarización apoyado por los Estados Unidos. Entonces, en, este, en ese escenario todas las resistencias enfrentaban unas desventajas ¿no? muy, muy fuertes. ¿Cómo crecieron? Eh, bueno, primero es importante mencionar la situación en Guatemala. Allá enfrentaron muchas de las mismas circunstancias, pero lo que encontramos es que en 122 proyectos con, eh, en donde existen alguna resistencia organizada, porque esto fue la muestra, eh, más de 40% de los proyectos habían logrado o prevenir, o suspender, o cancelar, el proyecto de, de extractivismo. Eso es increíble cuando se considera la simetría de poder entre las resistencias y las empresas eh, internacionales que con el apoyo del Estado ¿no? que se quisieron imponer en estas tierras. Ninguna victoria es permanente, ¿no? ninguna es seguro el costo ha, ha sido asesinatos y sobre todo en el caso de que eh, de las mujeres que están enfrente en muchos de estos, el costo es, es, es hasta mayor, porque hay, hay un tipo de violencia diferenciado por, con violencia de género, eh, criminalización que es generalizado entre hombres y mujeres, son unos riesgos muy, muy importantes. Y finalmente eh, vimos que en las resistencias también hay una parte muy importante en las resistencias más fuertes, que es la solidaridad internacional. Cómo se han construido en los casos más sonados, más conocidos, como COPIN y eh, la organización de Berta Cáceres, que ahora sigue muy fuerte y que ha logrado parar un proyecto, la construcción de las alianzas internacionales ha sido muy importante también en La Puya, en Guatemala, en el caso de liberación de algunos presos políticos. Y finalmente, pues lo que vimos muy rápido tiene que ver con, con cómo se concibe, cómo se empieza a, a pensar en una sociedad post-extractivista. Y allí algunos elementos que surgen que tiene que ser también una sociedad post-patriarcal. Que, eh, y, y vimos que teníamos como una larga lista de pos y la razón es que es muy fácil identificar lo que tenemos que superar en ese momento crítico de la historia y lo que queremos, sí, hablando con las defensoras, con las comunidades eh, es, es claro, pero es, es, un, es un proyecto en construcción no tiene nombre porque es algo que se tienen que construir todos en conjunto y que tiene que ir paso a paso y frente a estas enormes adversidades que siguen siendo parte de un sistema extractivista en la región. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Laura Carlson de Just Associates de México. Bueno, tenemos tiempo para si hay algún comentario de parte de ustedes eh, a la presentación que nos han hecho. Eh, tenemos todavía algunos minutos para poder hacerlo, mientras eh, esperamos para la siguiente eh, actividad que tenemos programada para esta para esta parte. Sí, ahora creo que van a llevarle un micrófono. Ya, ya, ya, ya está. Bueno, eh, buenos días y muchas gracias por las presentaciones, muchas felicitaciones por, por la publicación del libro. Es de celebrar todos los libros, todo el conocimiento que se produce sobre Centroamérica y desde Centroamérica. Eh, y bueno, viniendo de la mesa anterior, tan angustiante ese panorama que se nos pintaba, eh, creo que, que Laura, es tu nombre, Laura nos trae una voz de esperanza, en, eh, trayendo noticias sobre esas resistencias eh, que están siendo poderosas, en medio de tanta adversidad, ¿verdad? Y mi pregunta era eh, sobre la participación de los jóvenes en esas luchas, si pudieras ampliar esa parte y contarnos un poquito eso. Eh, justo… Ayer hicimos un evento sobre eh, Buen Vivir, que es parte de esta visión de que estaba hablando al final. Y eh, estaban las mujeres, que es para la gente que está aquí de México, seguramente conocen la experiencia de Cherán en Michoacán, un pueblo que también se levantó contra una forma de extractivismo de sus bosques y contra el, el crimen organizando y siguen y había dos mujeres de Cherán y estaban hablando de cómo trabajar con las jóvenes en, ese, en estas experiencias sí hay participación fuerte de jóvenes es una lucha por parte de la comunidad tiene que luchar contra eh, no sé cómo expresarlo no son exactamente las tentaciones pero son los riesgos para la juventud, la droga en las comunidades, este, las ideas del consumismo, eh, la, eh, el, el, el problema de la falta de tejido social que está fracturado y que a propósito las industrias, las empresas extractivistas trabajan en romper comunidades y todo eso, esto afecta y la misma violencia, por supuesto. Esto afecta muy profundamente a los jóvenes. Pero ellas también traían un mensaje de esperanza. Cuando hablaban de que la, la, los y las jóvenes estaban retomando la lucha, estaban eh, incluso ya cada vez más orgullosos de sus tradiciones, recuperando tradiciones. Entonces, también está esta tendencia, esta como contra can, ca, tendencia frente a la crisis civilizatoria en que vivimos. Yo también allí veo mucha esperanza eh, y para ellos es una cuestión de sobrevivencia, para ellos en particular, porque sus horizontes hacia el futuro están cerrando muy rápidamente con las situaciones en que vivimos. Entonces, sí hay una alta participación. Gracias. Tenemos también por acá y luego atrás. Muchas gracias. Soy Irene Palma de INSES, Guatemala. Y yo tengo una pregunta o un comentario respecto del trabajo de Leslie. Justamente en la migración aparece el tema laboral, en la inter el inter interés del trabajo y la remuneración para la el ingreso del que sostenga la vida cotidiana. De acuerdo con lo que tú mencionaste, tenemos una larga historia que tiene más de 100 años, ¿verdad? Eh, estamos hablando de finales del siglo XIX y a la fecha, ¿verdad? En donde se se configura una, una noción de fuerza laboral que se inserta en actividades principalmente agrícolas y que todavía pervive hasta la… en la actualidad. Entonces, ahí hay una situación, mencionaste el tema de la salarización, ¿verdad?, que ocurre si no ocurre sino hasta prácticamente terminando la primera mitad del siglo pasado, ¿verdad?, como tal y los sistemas de, pre, de protección muy escasos, solo para unas, una cierta porción de trabajadores. Entonces, estamos hablando de que las poblaciones migrantes, que seguramente no han tenido oportunidad de insertarse en empleos formales, verdad con sistemas de protección mínimos dentro de las leyes nacionales, entonces también puede ser un factor que reproduce la migración y que en el proceso se decide aceptando absolutamente todos los riesgos, porque el diferencial salarial ¿verdad? va a ser el punto de atracción. Yo quisiera saber si estoy bien con este comentario y si pudieras abonar un poco más, porque es un tema que nos interesa muchísimo, especialmente pensando que la migración laboral… Eh, hacia el exterior, es de las ordenadas, y no voy a repetir las palabritas de ahora, ordenada, seguro y regular, pero sí en parte porque es la ocurrencia de una migración que respete los derechos de los trabajadores, quizás sea la única forma de medio rascar eh, las causas de la migración y tal vez propiciar cambios si se fomenta, la circularidad de la fuerza de trabajo. Entonces muchas gracias por tus, tus aportes Leslie. Irene muchas gracias no sí sí es lo que dije <ríe> eh, en principio pero justo eh, yo ponía el ejemplo de la migración eh, hace algún tiempo eh, examiné los datos que disponibles, obviamente, del módulo de migración del censo de, de Guatemala, el último, y es brutal observar cómo entre 2002 y 2008 el ritmo de expulsión de la fuerza de trabajo, porque, quiero decir, las causas o razones o motivaciones inmediatas son muchas, incluso la violencia directa, pero fundamentalmente estamos hablando de personas que se están buscando la vida. Uno, se ha reducido la edad, cada vez son más jóvenes, y eso es evidente en las caravanas, por ejemplo, y el ritmo se ha acelerado tres veces entre 2012 y 2018. Eh, eso, eso habla justo de lo que yo decía al final de, de, de mi intervención, cuando se reduce el espacio de reconocimiento de derechos o de ciudadanización, eh, necesariamente se, no solo se amplía, sino se profundiza la exclusión. Y a mí, en el ejemplo de la, las migraciones y migraciones de personas jóvenes que son la, gran, la mayor parte de, de esos contingentes que están saliendo del país y de la región eh, pasa por el hecho de que nunca, no, no solamente no se les ha reconocido derechos laborales, sino que no se les ha reconocido derechos de ciudadanía en general. Eh, y sin duda alguna el trabajo puede seguir siendo una puerta de entrada para ciudadanizar sociedades. Tiene que, seguirlo, tiene que serlo. No, no es solamente el salario o el ingreso, sino el reconocimiento de derechos. Y a mí, por ejemplo, en las banderas eh, reivindicaciones de la población migrante en México y Estados Unidos, eh, la dimensión del derecho a migrar y del reconocimiento de derechos laborales en realidad no es, no es económico necesariamente, pasa por un reconocimiento político de su estatuto. Como sujetos, y por eso decía la centralidad de pensar la organización del trabajo y de las relaciones laborales para pensar a la sociedad en general. Pero sí, coincido. Tenemos también, sí, adelante. Eh, muchísimas gracias a la mesa y a la mesa anterior. Mm, un poquito complementando lo que estaba comentando la compañera, esas causas de origen, pues el, el tema laboral, pero también la violencia, como hemos dicho, y ese nexo entre eh, pues, el colonialismo, poscolonialismo y hasta hoy, eh, qué, mm, no sé si han analizado qué continuidad o qué eh, procesualidad han tenido las formas de violencia, si parte de las formas de violencia ha incluido la violencia de género incluida la violencia intrafamiliar de género, que es una de las causas potentes de la migración, desde mi punto de vista, eh, si tiene esos vínculos, o podemos hablar de esos vínculos directos con las formas pues, sociales y socioeconómicas de, de entonces. Sí. Bueno, es una pregunta para quien la pueda responder, ¿no? Sí, sí, bueno. Quisiera decir algo con relación precisamente a lo del continuum, eh, porque efectivamente, y por eso hacía la relación de que aquí estamos hablando de dónde viene Centroamérica y en, lo, y en el panel anterior es hacia dónde va, y que precisamente eh, es necesario buscar en la historia esas claves de por qué estamos como estamos, de por qué ese, eh, ese poco optimismo que decía la compañera verdad. Pues no es gratuito, eh, es porque hay todos estos hilos de continuidad, desde la explotación, desde el despojo, eh, desde la opresión y, por supuesto, del ejercicio de la violencia, iniciando en los cuerpos y, sobre todo, de las mujeres. Y, eh, y esto pues, es ha sido, ha sido estudiado en eh, eh, Victoria Sanford, en su, en su libro del genocidio al feminicidio, por ejemplo, lo plantea muy claramente con relación a, al impacto de la guerra, eh, de cómo, de cómo la, la, la guerra en Guatemala, que se ensañó en los cuerpos de 200 mil personas, eh, una enorme cantidad eh, de indígenas, hombres, y mujeres, niñas, niños, ancianos y ancianas. Eh, luego eh, vemos estas cifras de feminicidios y de violencia de género como eh, se le denomina eh, desde alguna perspectiva y esto, esto lo, podemos, lo podemos ver pero yéndonos más atrás eh, esto, esta marca viene desde la colonia desde ahí es donde se plantea eh, esta eh, este más que exclusión, ¿verdad? porque ni siquiera se consideraba seres humanos a los y las indígenas ya desde ahí, ese menosprecio por la vida, eh, es el que, esa deshumanización eh, fue lo que permitió instaurar la colonia con toda su brutalidad. Y, esta, y esto continuó, porque la independencia solamente se constituyó en un hecho eh, político, pero con fuertes intereses económicos. Y eso eh, no, ha cambiado, no ha cambiado mucho, no cambió la situación ni para los, las, los indígenas, ni para las mujeres eh, que estaban oprimidos, continuó prácticamente igual. Y luego en Guatemala el otro hecho importante en la historia, que fue la revolución de 1944, si bien eh, trató de romper, fue tan poco el tiempo y la brutalidad con la que fue eh, invadido nuestro país fue tal que igual esa, esa, ese continuum de, de violencias se fue más bien exacerbando hasta llegar al punto de, de esos actos de barbarie que han sido ya reconocidos a nivel jurídico, con lo que cuesta que a nivel jurídico acepten algo así, eh, porque para las y los científicos sociales, las y los historiadores, no hay ningún problema para afirmar que hubo genocidio, que hay feminicidio, pero cuando ya hablamos de lo jurídico ya es otro lenguaje, otro marco de referencia, pero aún a nivel jurídico ya ha sido reconocido que hubo genocidio. Entonces, eh, ya está más que demostrado que hay ese continuum de violencia y que nuevamente se, se sigue ensañando en los cuerpos de las mujeres, con todo lo que decía Laura, en estos, en estos territorios eh, de las y los jóvenes que sus opciones se van cerrando cada vez más, incluso que las generaciones anteriores. Entonces, por supuesto que está ese, ese continuum como, como, una, como un eje, digamos, de, la, eh, de los entramados estructurales de, de Centroamérica con sus distintas eh, especificidades. En el caso de Guatemala, eh, claro, la población indígena, eh, es mayoritaria incluso en algunos territorios en el resto de Centroamérica es, son otras especificidades, pero igual eh, igualmente está siendo asediada una, está siendo expropiada, despojada todos los proyectos extractivistas, el colmo al que llegó Honduras, por ejemplo con esta idea de las ciudades de ciudades modelo, no recuerdo ahorita el nombre, no sé si Laura se recuerda eh, que pretendían instalar, eh, pues como un estado en chiquito dentro del estado de Honduras, por ejemplo. Eh, y, y, y sí quisiera también eh, suscribir lo que planteaban en la pregunta anterior de, de la resistencia de las y los jóvenes. En Honduras era, fue clarísimo, después del 2009, eh, en Guatemala también es claro que estas, que son las y los jóvenes, las y los indígenas, muchas de las mujeres indígenas jóvenes que están al frente de muchas de estas eh, luchas por los territorios. Entonces, por eso hablamos del estallido de la esperanza. Muchísimas gracias. No sé si alguien más quisiera aportar sobre este tema. Muy bien iremos adelante, sí. Hola, Ay, bueno. muchas gracias. este Yo soy Irene, pero Irene Lungo. Este, quería, bueno, quería hacer más una reflexión de que me ha traído, digamos, lo de la mesa, sobre todo lo que expuso Leslie, pero lo que se ha ido ahí, y es como sobre la necesidad, porque, digamos, se ha hablado sobre todo caso Guatemala, caso Guatemala, pero esta necesidad de tender el, pen, el puente, para una interpretación más sobre centroamericanista, digamos. Este, pensando, digamos, sobre todo, eh, toda, la, toda la, la exposición de Leslie me hizo reflexionar mucho en el tema de la construcción del sujeto subalterno en El Salvador, que es muy… o sea, que la cuestión del referente indígena y de la, del racismo como discriminación y como explotación no, está, no ha estado presente en las discusiones sobre El Salvador y sobre relaciones laborales en El Salvador, pero es muy evidente que opera casi calcadito, solo que con otros referentes para trabajar, pero el no, el no reconocer estos referentes impide este, ver cómo se, se, se tejen este tipo de relaciones también, me atrevería a decir, también en Honduras y en, en, en Nicaragua. ¿no? Y, y, y también deriva en lo mismo que es este desconocimiento eh, no reconocimiento del trabajo como trabajo y, y, y que tiene que ver con esta forma de construir una subalternidad que es susceptible también como decía Ana Silvia de, de, pues, de, de estar completamente deshumanizado en distintos grados y niveles y momentos y si se puede ir rastreando ahí, entonces eso era más bien como esta esto fue como lo que me provocó ahorita esta, esta idea de bueno, si sí, están hablando específico por ejemplo, bueno el caso de Leslie que es sobre Guatemala, pero realmente como centroamericanos creo que vale la pena hacer este esfuerzo de pensar que los procesos que está al lado también nos dicen mucho de los que de, de los que estamos al lado de sí de esto nada. muchísimas gracias no sé si quisieran reaccionar un poco a lo que a lo que Irene nos ha comentado sí adelante bueno, muchas gracias, Irene, por traer a colación el ejemplo de El Salvador. Y creo que el, el, el asunto de no poder extrapolar a la región este análisis tiene que ver con que hay que examinar los casos particulares históricamente, porque hay configuraciones este, particulares, pero creo que tienes razón. Y solamente quisiera decir, eh, digamos, cuando buscamos causas inmediatas por ejemplo, de lo que yo estudio, precarización laboral o migración. Eh, a mí me preocupa que cuando nos centramos en las causas inmediatas pasan dos cosas. En términos de agencia o de organización o de acción colectiva, como que depositamos en los individuos toda la responsabilidad y capacidad para transformar las cosas. Y no digo que no haya de eso, pero que hay que tener cuidado. Eh, y lo otro que pasa, digamos, desde el lado de la intervención más en clave de política pública es que se generan respuestas muy inmediatistas. Eh, yo solo quisiera cerrar mi, mi intervención acá enfatizando en que eh, necesitamos rastrear eh, las improntas históricas profundas de esas relaciones que estamos observando en el presente para entender por qué se están produciendo de la manera que se están produciendo el perfil, por ejemplo, de este enorme contingente de jóvenes que están saliendo de Guatemala desde inicios del siglo XXI, tiene una marca muy concreta, orígenes rurales, mayas, y allá hay historia, ¿no? eh, Cuando nos referimos a la violencia, está presente en la propia organización de las relaciones laborales, no es algo que se pueda remediar de manera voluntarista, entonces que… Pues eso, como que creo que un poco la pretensión de la publicación es justo ir a las causas profundas y para seguir eh, las trazas de, de esas inercias en nuestro presente. Gracias, Leslie. ¿Tenemos más? Adelante, sí, Ricardo. Por acá, por favor. Bueno, sobre desde Guatemala, yo vivo en un pueblo donde he estado ya 21 años, un pueblo quiché, y eh, para mí eh, a, a propósito de la migración, ¿no? Estos desde el, desde la entrada de Biden se ha disparado la migración a Estados Unidos. Eh, en, por lo menos en ese pueblo que yo conozco más ¿no? pero creo yo que en toda la región ¿no? incluso en las zonas quechíes que tradicionalmente eran muy cerradas a la migración ¿no? eh, migración de jóvenes eh, también mujeres aunque no, no tantos ¿no? y son Jóvenes que no son los más pobres, no son los más pobres, eso lo verifiqué yo, por supuesto, ya hace varios años en Honduras, ¿no? No son los más pobres los que emigran, sino que son ya los que tienen la capacidad de poder pagar al coyote y tener esas vinculaciones ya en el norte, ¿no? Están, hay una conexión continua, actualmente una conexión continua, día a día, hora a hora, de lo que le está pasando al migrante que se va, y también de lo que les va a ganar. Y solo llegan a Estados Unidos al día siguiente ya tienen trabajo. Ya tienen trabajo. Y sí. eh, yo eso... Creo yo que es bueno, bueno, una cosa, a mí me impresiona enormemente la fuerza que tiene el sueño del norte. El sueño del norte no es cualquier cosa, es algo condensado, no solamente en la mente del joven, sino en la mente de su familia y de sus parientes y de la comunidad entera, aunque traten de ocultar que se van, ¿no? Por eso mismo, resulta más interesante. No les interesa la política de Guatemala, porque ahí no hay futuro para ellos. ¿no? Por supuesto que la gran desigualdad está en el fondo de las causas, ¿verdad? La gran desigualdad. Pero si Kamala Harris y, y el gobierno de Estados Unidos logran elevar un poco el nivel de vida, más gente se va a ir. Más gente se va a ir. Porque tienen la posibilidad de pagar su viaje, porque el sueño del norte los está trayendo. El sueño del norte no es solo Estados Unidos, es el grupo de gente quiche, con quien van a estar allá que está ganando también, mucho mejor, de lo que está ganando en Guatemala. ¿no? Entonces... Eh, yo sí creo que es bueno, el eh, yo no he tener, no, no, pero ustedes que están más dedicados a la migración, de jóvenes, eh, que es, es esa cosa del sueño, ¿no? Por supuesto, Dios está a favor de ellos ahora. Eso ni dudarlo. Y no es que no esté presente o que, que lo olvidan a Dios, ¿no? Dios está a favor de ellos, y ya sea que sean de la religión maya y que pagan un ají o que pagan dos o tres o cuatro misas, ¿verdad? Está a favor de ellos, es potente ese sueño del norte, ¿no? Potente. Entonces, yo creo que es, es importante ver qué hay allí, qué hay allí. En Honduras yo vi que algunos, eh, tal vez muy eh, eh, favorables de la lucha popular, decían no, las caravanas, las caravanas son fuga, ¿verdad? Ahí no hay, no se ve la, la combatividad, ¿verdad? Tal vez es otra forma, otra cosa que se está pensando ahí, y que nosotros tal vez no lo adivinamos. Y por último, creo yo, ustedes tienen más medios para investigar eso. Yo creo que es muy importante investigar la economía del norte, ¿no? Y es peligroso porque el sueño ahora hay inflación, ¿no? Pagan más, ¿no? Y hay trabajo, ¿no? Pero viene una depresión luego o no. ¿Qué va a pasar? Es cierto, lo no es tener cuidado con lo inmediato, ¿verdad? Pero la migración es muy... Eh, responde inmediatamente. Antes de que te lleguen acá, si la, la economía norteamericana está mejor o peor, por las remesas que vienen, ya podemos tener un termómetro de cómo está la economía norteamericana porque la migración es muy sensible, muy sensible al, bueno, a los movimientos estos. ¿no? Yo solo eso quería decir porque sí nos preocupa, porque la juventud se está yendo, y como nunca, como nunca, creo yo, de Guatemala. Yo no sé, de Honduras, o, bueno, también, ¿no? Ahora la migración... Ya no es ni hondureña, ni guatemalteca, ni eh, salvadoreña, nada más. Ahora son caravanas de venezolanos y de colombianos. Es otra cosa. ¿no? Tremendo. Es una cosa, un movimiento muy fuerte. ¿no? Yo creo que culturalmente hay que investigarlo. ¿no? ¿Qué hay? en los gustos, en las identidades, y no quedarnos con fórmulas y teorías. Las teorías no responden muchas veces a esto, porque son hechos nuevos, ¿no? Eso siento yo. ¿no? A lo mejor meto la pata, ¿no? Muchísimas gracias, Ricardo. Pues bueno, lastimosamente se nos terminó el tiempo, pero quiero agradecerles a ustedes por habernos eh, acompañado y habernos eh, compartido parte de su trabajo. Eh, Ana Silvia, a Laura, a Leslie y a Emanuel. Muchísimas gracias. Y les invitamos, hacemos una pausa eh, y les invitamos para la siguiente actividad que tendríamos acá mismo dentro de unos minutos, 12.30, ¿verdad? Es el pre-lanzamiento Colección Centroamericanista. Ya América Central en perspectiva ismica, actualidad, historia y eh, eh, cuestionamientos en su bicentenario. Así que hacemos una pequeñita pausa y un aplauso para, para compañeros.